Gracias, Carolina. Gracias, Sierján. Gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día. Mire, yo voy a ser breve porque no tengo mucho tiempo, en realidad. El chavo me dejó de último. No, no, tiene seis minutos ahí. Miren, eh, yo pienso desarrollarlo en menos lo que ah, voy a hacer. Miren, el, el político o quien analiza la política que no entienda que la política se nutre de realidades está perdido. El político que crea que en política hay amigos o enemigos posibles, estás equivocado. El político que no esté convencido de que el amigo de hoy puede ser el contrincante o el enemigo de mañana y que el enemigo de ayer puede ser el, ali el aliado de hoy, está equivocado en política. La política es así. Los políticos piensan de una manera muy diferente a cómo piensa el resto de sus congéneres que los elige. Por eso lo elegimos. Porque es muy probable que si pensara como, como usted, a lo mejor usted no lo eligiera. Entonces, la política es eso. En el día de hoy amanecemos con la información acerca de Margarita Cedeño Indudablemente que ha causado un revuelo y prueba de ello es los datos que trajo aquí Yerian Antigua. Ahora bien, ¿qué está pasando con el PLD. El PLD está en un franco proceso de recomposición, de recomponerse. Que lo logre, eso va a depender de muchas cosas. Va a depender del manejo que le den, va a depender de que ese secretario general que tiene el PLD se, se haga reingeniería de su función. ¿Mm? Ese no es para el Lamentablemente, eh, eh, Charlie Mariotti no tiene las condiciones políticas que tenían los que eran los, los viejos secretarios generales del partido. Un chabacano y queriendo eh, eh, declamar todos todo los discursos. Que, que están como la leche de nena, que en vez de uno como uno... No es que él no tiene condiciones. Nena. Cuando tú ves un tipo así, tú dices, bueno, pero por qué pusieron en manos de, de Charlie Mariotti, lamentablemente incluso parece ser que lo eligieron por una mayoría importante porque no era ni siquiera el candidato, según tengo entendido, uh -huh. de el grupo de poder. Entonces, parece que se empleó a fondo y logró algo que no debía haberse elegido a él, sino a una persona más joven, con un con otro liderazgo, porque no le veo ninguno a Charlie. Pero bueno, si ese, si ese secretario general hace reingeniería y se ajusta a la realidad política y se olvida de que él no es un showman, ¿m? entonces eso podría variar un poco la perspectiva del partido hacia el futuro. Lo mismo... Eh, lo mismo que pasa, por ejemplo, con los candidatos. O sea, eh, definitivamente, fíjense, fíjense lo que se decía en la época en que Leonel Fernández sale del, del, del PLD cuando aquella famosa eh, interna, ¿no? Elecciones internas. ¿Qué se decía? Que este muchacho, Abel, que es un hombre de Leonel, no se va porque a ver, está esperando que las cosas pasen, que, que gane las elecciones, para entonces después irse con Leonel. No es así. Independientemente de la relación que pudiera tener con Leonel, que no quita que en el futuro, en el futuro pudieran ser aliados, pero mientras tanto, él está trillando un camino propio, porque entendió a lo interno del PRD de que tenía posibilidades, que podía hacerlo. Que él obtenga la nominación, eso va a depender de su ejecutoria. Que el partido gane con él, eso va a depender de su ejecutoria y de, lo, de cómo el partido lo maneje. Lo mismo, lo mismo pasa con Francisco Domínguez Brito, que tiene algunos sanbenitos detrás, cosas que le van a sacar cuando comience la campaña. El hecho de que su oficina de abogado, Francisco Domínguez Brito, y asociado, y su, su hermano, sobre todo, se mantuvo manejando cuentas del Estado como, como, como consultores jurídicos de instituciones del Estado y eso se lo van a sacar en claro. ¿Saben qué le van a sacar en claro a Francisco Domínguez? Cuando se lance definitivamente o cuando vaya y sea acá. porque mientras tanto no. Esa pólvora se guarda para cuando llegue la guerra. Ahora lo que se están haciendo son simples escaramuzas. Pero, por ejemplo, le van a sacar en claro que él sacó de la Procuraduría, eh, ro rompió un contrato con Monchi Rodríguez, que era director de los comedores económicos, que tenía el sistema penitenciario, siendo el procurador, eh, con los comedores durante toda la vida, los comedores le sirvieron la comida al sistema penitenciario. Él rompió ese contrato y nombró un equipo para que comprara de manera directa y particular. Muchos le han sacado cierta... Han, hay, hay ciertas suspicacias con eso Yo no voy a decir porque yo no tengo prueba de nada Pero sí sé que eso pasó Y parecería extraño que tú abandonaras Comprarle al Estado, a tu propio Estado Al que tú trabajas, una institución del Estado Para salir a la calle a comprarle al área privada A través de un equipo que manejaba La Procuraduría General de la República en ese momento Entonces son cosas que se las van a sacar y eso podría de alguna manera provocar que no sea él tampoco el candidato. Incluso que desacredite aquel famoso eh, comer, eh, comercial, aquel famoso eh, eh, trabajo de campaña que sí, se hizo. Quemando la bandera. ¿eh? Exacto, quemando la bandera del partido y la gorra y qué sé yo qué. Entonces ahora le van a sacar eso pero en contra de él. Claro. Puede ser. Le van a sacar en, en, en cara lo, lo, lo de lo de el Félix Bautista. Todas esas cosas. Entonces, la política hay que verla en su justa dimensión. El que mira la política con el corazón fracasó. Salvo que lo estén utilizando como, como peón. Exacto. O sea, lo, lo, lo ponen adelante para que todos los ataques vengan, vengan sobre él y entonces sacarle otro... Y se olvidan de los otros, que vayan entonces avanzando por, por, por la marginal. Eso puede Perfecto, ser. Perfecto, eso puede También. ser. Pero, pero indudablemente, señores, que la política hay que verla así. El mago de la política de este país, Joaquín Balaguer, enseñó eso. Claro. La política es el, el resultado del beneficio y la conveniencia. Lo que te sea conveniente o lo que te beneficie en un momento, eso es lo que tú tienes que hacer. Gracias, muchas gracias.